Hola, mi nombre es Stalin Abreu Gutiérrez, eh, nací en la República Dominicana eh, Santo Domingo, me crié en Puerto Rico, eh, ahora mismo vivo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en el Bronx. Eh, eh, Supe de la de Hair of Istanbul a través de las redes sociales Instagram. Este, pues nada, básicamente no pensé que era eh, real, no, no, no creía que era posible poder eh, hacer esto de la operación de trasplante de, de, de, de pelo, este, anteriormente yo pues, iba a tomar la decisión de irme por el, la micropigmentación. Eh, hace como dos años que he tra tratado de buscar eh, solución para mi calvicie. Este, gracias a Dios pues eh, a, no sé me, me apareció en, la, en, mi, en mi Instagram, en las redes, eh, el trasplante de pelo por Herod, Istanbul y me puse a, a buscar la información orientarme más. Eh, eh, mientras estaba buscando, pues veía la, los resultados de otras personas. Este, Vi que era, era posible y cuando me puse en contacto con las personas de de Hebo, Istanbul a través de WhatsApp, eh, eh, le hice varias preguntas, me contestaron, eran de personas bien eh, respetuosas, muy muy amables, muy serviciales también. Eh, nada Contestaron todas mis preguntas, una vez me indicaron cuál era, cuál era el procedimiento a seguir, qué es lo que yo tenía que hacer básicamente para pues, continuar el proceso, eh, que era básicamente comprar el pasaje, ya después que comprar el pasaje este, ellos me iban a, a reservar eh, los días en el hotel. Eh, una vez eh, ya me dio toda la información, me hice la prueba del, del PCR del COVID, eh, cogimos pues para acá, llegamos al hotel, eh, nos eh, nos, desde que llegamos de la, en el aeropuerto nos recibieron amablemente, nos, tra nos transportaron hacia, hacia el hotel. Eh, en el hotel, pues este, nada, ya hay como llegamos un domingo, pues nos quedamos descansando. Eh, tratamos de salir, conocer un poquito más de la ciudad, eh, pero luego ya al otro día que fue la operación como tal, este, una vez llegamos a la clínica, pues... Eh, eh, nos trataron excelente, no tengo ninguna queja, al contrario, para mí fue algo espectacular porque pues, me hicieron sentir bastante cómodo, o sea, me hicieron sentir su sumamente cómodo, este, me atendieron al 100% mejor eh, nivel posible este, y nada, todo salió perfecto, gracias a Dios, este, ya... Eh, hoy pues fuimos para que me quitaran el vendaje eh, y nada, no, básicamente pues estoy bien contento con los resultados este, no tengo mucho más que decir, solamente que pues eh, la realidad es que sí es posible para aquellas personas que no, no tengan el conocimiento o tengan miedo o, no, o crean que no es verdad sí se puede, sí, sí este, eh, Pueden este, hacer el proceso con Geo Istanbul, en verdad es algo sumamente eh, al, eh, profesional. Ellos o sea, todo es al 100% profesional, eh, todo sale eh, como esperado, como uno lo piensa. ¿tú sabes? No es como que mayormente la gente piensa que es, que es ficción y, no, y no, las cosas no van a salir como, como, como uno cree, pero realmente sí. Básicamente, lo que me hizo confiar de Hero Istanbul fueron las bastante, extremadamente, fotos que veía en las redes sociales de los resultados de las demás personas. Eh, por igual, los videos, la, la gente compartiendo eh, el proceso paso a paso, como era todo el proceso de, de la, del trampolante de pelo y los resultados. So, una vez este, veí eso, pues me decidí en tomar la decisión de venir. Este... Pues lo, mi consejo para las demás personas es que pues se orienten, eh, realmente esto sí es posible. Este, nada, busquen en las redes de Herob Istanbul, este, le pueden eh, eh, textear por WhatsApp a, a cualquier pregunta que tengan a, a los profesionales de aquí, este, básicamente para que entonces ellos pues se confíen más en poder venir aquí. Pero con, contando con mi palabra, tienen el 100%. De, la, de, de que pueden confiar en venir y, y verán los resultados más adelante. No es no nada del otro mundo, si se puede, si este, es posible. Eh, para aquellos que piensen que no es posible, si es posible. Este, y nada, básicamente. So, eh, bueno, yo le doy muchas gracias a Herbie Istanbul, ya que pues, me levantaron mi autoestima. Eh, yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, en la que yo pensé que no iba a tener solución para mi calvicie, este, me estaba básicamente afectando mucho emocionalmente, eh, eh, tenía, me estaba causando trauma básicamente, eh, no sabía qué hacer, no encontraba solución, y gracias a Dios que pues, eh, de la nada dio, pues no sé, me, me apareció esto en Instagram y me orienté, y gracias a Dios pude venir, hice el proceso, todo estaba bien so, y todo salió nítido, todo salió perfecto, la operación, todo fue un éxito. El trato, el servicio, todo la, la, lo recomiendo al 100%. Gracias Air Istanbul, vaya este, a todos y lo recomiendo al 100%.